¿Oh? Hola Chu, ¿cómo estás? Cansado. ¿Quieres comer algo? Sopa. Pues sigue queriendo. <risa> no estoy de humor. <risa> ¿Ah? Bueno, ¿puedes comerme a mí? ¿Ahora? Oh. ¿Era una broma, tonto? Yo... Sí esperaba el beso. <risa> ¡Ah! <tose>